Señores, si no se jodió este país, miren entonces, Daniel Ortega, una vergüenza. Daniel Ortega en Nicaragua ha sumido ese pueblo. Oye, todo el que huele a opositor y lo tranca, lo mete preso. Ah, pero así sí es bueno. Eso quería hacer Danilo aquí. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia de Danilo y Daniel Ortega? Hay que decirlo. Daniel Ortega tiene pantalones para enfrentar a los gringos. Es un dictador, pero tiene pantalones. Danilo Medina con una llamada que le hicieron. Pero Danilo estaba en eso, de modificar la constitución para quedarse cuatro años más. Y hizo todo lo posible. Claro, los gringos actuaron, porque como digo una cosa, digo la otra. Porque vieron que aquí se podía dar un rebú, porque aquí... Había una real oposición Tengo que decir que Leonel Fernández Porque por eso es que soy integral en los análisis Jugó un papel importante Claro porque Leonel le perjudicaba que Danilo se quedara Porque los dos andaban atrás de la, de la misma posición Los dos andaban atrás de la ñoña A Leonel eso le perjudicaba Pero Danilo quiso hacer eso Pero Danilo no tiene los pantalones que tiene Daniel Ortega, a Danilo Medina con una llamada que le hizo Mike Pompeo, ahí mismo tiró la toalla, este no, este los gringos le pusieron ahora muchísimas sanciones, y es ahí, usted, usted están viendo, pero Danilo quiso hacer eso, de modo que, miren señores, lo que, eh, eh, lo que me dijo un amigo, yo no sé, ni por dónde empezar, ni cómo, porque eso, eso, eso me, me, me, me impacta. Ustedes recuerdan aquí yo hablando del caso de la familia Rosario, que por cierto agarraron el último que andaban buscando y, y la fiscalía en el día de hoy está, está depositando la acusación que le va a hacer a un abogado llamado Johnny Portorreal que estafó se calcula a 280 personas que son apellidos Rosario y que un cuento de esos que solamente son posibles en una novela, en una novela al estilo Gabriel García Márquez. Oigan esto. Entonces, yo dije un día aquí, porque vi los movimientos, que un amigo que limpia zapatos que, que me limpia los zapatos vende periódico el amigo pelón allá en el parque había gastado como 4 o cinco mil pesos sin poder imagínate tú que se gana la vida eh, limpiando los zapatos y vendiendo el periódico los periódicos allá en la esquina Hoy él fue a a, a, a a verme a mí y él dice que él gastó ciento y pico cien mil y pico pesos Oye, sí, pero entonces ahí estaba cuando él me está contando historia que yo cada día digo no este país es de indios de indios de indios pero de indios grandes que aquí hay un prestigioso médico apellido rosario que hasta España fueron porque... <risa> hasta España que indagando y que esos cuántos estaban seguros de los rosarios yo me río pero al mismo tiempo me da pena yo me río porque cada día, los amigos que ven este programa saben que yo tengo tiempo diciendo una tesis. Ustedes ven la gente y que con cadena, y guillo, y muy pepillito, la mente de indio, aunque ustedes lo vean así, porque lo engaña cualquiera, y cualquiera, un, los haitianos han engañado muchísimo a los dominicanos, con muchísimas cosas, eh, y, y a un dominicano, le hablan de que se va a ganar tanto, la mente de indio, oigan a España, según me dijo esa persona, hoy, que le dijo un cuñado, de ese médico, que me conta, no que, que, que son amigos, ese, ese muchacho, sino que ese, ese cuñado, estudió junto conmigo, en la secundaria, amigo mío también, y que me conta, que está casado con una hermana de ese médico. Ellos fueron a España porque eso, esos millones lo iban a traer. Y, Pero me conmueve que el pobre Pelón, como dice, que cien mil y pico de pesos para una. Yo no sé ni cómo definir una cosa así, señores. Y viene otro, ahorita la familia Guzmán o la familia Pérez. Mira la familia Pérez, dejó, y caen en el gancho. Porque por eso es que yo digo que somos indios. Aunque usted lo vea vestidito, somos indios de mente, somos taparrabos. Ahorita viene un tigre de eso y se inventa. Mira, la familia Peralta, habían unos millonarios allá y dejaron una riqueza. Eh, hay que dar tanto. Y qué la gente, pero yo lo sé que sí, mira eh, eh, que yo por un millón te doy, vete mil pesos de intereses y la gente va y lo mete, y desecha el banco, y después andan gritando, y después andan dándose en el pecho, y después andan dándose en el pecho, y can como un joderito. A mí, a mí lo que me despena, me da risa a veces. Porque digo, ¿y cómo puede haber tanta torpeza? Pero, ¿y cómo? Pero a mí me presentaron un amigo, un profesional destacado, amigo del doctor Johnny Peralta. <risa> Dígale a Johnny que le cuente. Una gente profesional, y claro, como. Ese cayó con 24. O sea, yo, yo sinceramente. Y tú ves la gente aquí privando. ¿Eh? Mentira, lo engaña cualquiera. Cualquiera que le haga una historia, pero están demostrados con los hechos. No es que Omar Peralta lo está diciendo de que puede decirlo. Los políticos lo engañan. Aquí viene cualquier político y le pinta pajarito en el aire y la gente cae. Porque este, este ha sido el pueblo más engañado. El pueblo dominicano es el pueblo más fácil de engañar. Yo dije una vez, atiéndame en esto yo dije una vez y sostengo esa tesis la sostengo esa tesis el delincuente que tenga cerebro y habilidad no tiene que usar arma de fuego para engañar no es necesario, no, no es necesario usar la mente, mira fulanito aquí tú te vas a, pero hay gente que aquí que son de tigres que con una baraja y una vaina de dominos lo, lo han tumbado y hay otro que le dice mira haitiano eh, si tú metes mi peso, te lo voy a convertir en si mil y yo canto. <risa> Coño, pero cuánta vaina, señores. Por eso los muneos lo engañaron. Por eso los muneos lo engañaron. No por otra cosa. Y van a venir otro y lo engañan. Y van a venir otro y lo engañan. Porque nada más no van a hacer eso. Porque es que lo grande del caso es que suceden las cosas y la gente no aprende. Y la gente no aprende. ¿Y tú?